En Alejandría, el CDEAM se convierte en un mecanismo de apoyo a la articulación e institucionalización de la educación, cualificación de la gestión ambiental en el territorio y puesta en marcha de las estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental. Este CDEAM de Alejandría logra su acuerdo número 07 el 16 de agosto del 2017. Entonces, es una herramienta que nos da la posibilidad de seguir teniendo presupuesto y seguir apostándole a estos comités interinstitucionales de educación ambiental en el territorio. Mes a mes, la Unidad Agroambiental del municipio, como responsable de las convocatorias y logística de los encuentros, reúne a las instituciones, organizaciones y o entidades para tratar temas ambientales. Eh, logramos entonces una sinergia importante, de todos los miembros de la comunidad, de todos los espacios como Cornare, como ISAGEN, como EPM, la Institución Educativa, COREDI, la Universidad Católica del Oriente, logramos tener una interacción de todos los que hacen parte de la Oficina Agroambiental con ellos para poder llevar a cabo, digamos que la documentación, la sistematización de todos los procesos. Desde la Secretaría de Educación Municipal nos vinculamos al CIDEA, Participando activamente desde la rectoría, padres de familia y estudiantes, donde conjuntamente trabajamos por el mejoramiento continuo del medio ambiente de nuestro municipio. Con la Universidad eh, hay participación de, varias, de varios entes gubernamentales. Eh, uno de los productos principales es la píldora ambiental, que se da a conocer a todas las organizaciones comunal, a las comunales y a las diferentes organizaciones que hay en el municipio. El enfoque de entre toda la estrategia que tiene el CIDEAM en estos espacios de participación eh, nos enseña sobre las políticas públicas nacionales de educación ambiental. Por eso eh, le hacemos tanta fuerza al tema del recurso hídrico, eh, al manejo de los residuos sólidos, al tema del cambio climático, a la conservación de microcuencas y obviamente al tema de gestión del riesgo. Dentro de las acciones que se han desarrollado desde el Cidean tenemos el lanzamiento de la campaña Yo Soy Ambiente, celebraciones de fechas ambientales, jornadas pedagógicas ambientales con los estudiantes, programas radiales en manejo de residuos sólidos, reconocimiento de microcuencas, en sinergia con instituciones como la Uco, en veredas como la Pava, con metodologías de suelo, bosque y agua. Eh, el Cidean está empoderado, los miembros de este comité deben continuar empoderados de todo este eh, digamos, ejercicio académico, de todos estos aprendizajes, de todos estos ideales descentralizados y de todos los conocimientos que, que ya tienen cada uno para que el territorio se le vea obviamente un, digamos que un desarrollo frente al tema ambiental.